Wow, a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintor. hoy es día 27 de noviembre y estamos con el resultado del sorteo del Pokémon Sol y Luna. Primero y antes que nada quiero agradecerles a todos toda la participación que ha tenido este vídeo y toda la participación que han tenido ustedes. La verdad que han sido muchísimas más personas de las que esperaba y de verdad que se los agradezco. Vayamos al medio de la cuestión porque la verdad que estoy súper nervioso, quiero saber quién es el ganador o la ganadora de este sorteo. He estado revisando tanto mi perfil de Twitter como el de Youtube para comprobar a ver de todos los participantes quiénes se han suscrito a mi canal o estaban suscritos, quienes le habían dado like al vídeo o quienes no, quienes han comentado participo en el vídeo y quienes me están siguiendo en Twitter y han hecho retweet del vídeo como les había indicado. He hecho una lista con todos los participantes que cumplen estos requisitos y vamos a entrar en sorteados.com. Donde vamos a poner toda la lista para comprobar a ver quién es el ganador de este juego. Y el ganador o ganadora del juego de Pokémon solo o Pokémon Luna es... Aarón Taza. Muchísimas felicidades Aarón, enseguida me pongo en contacto contigo a través de Twitter. Para indicarte cómo es el proceder para que tengas... El dinero o el juego. Ahora miraré exactamente de dónde eres para saber cómo lo vamos a hacer. Y en vista de lo ocurrido con el canal y con este sorteo, pues voy a dejarles aquí arriba en el botón de información una pequeña sorpresa. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo o sorteo. Adiós.